Inmediatamente vamos a entrar con información internacional y es que ya el presidente electo John Biden que déjame decirte, ya Donald Trump Yo no te dije? Que no llegaba a diciembre Donald Trump para entregar pasivamente eso era un espectáculo claro, y sí. tenía una gente que hacía hacían el coro pero total, óyeme, es que no es así Donald Trump perdió legalmente perdió uh -huh. y ya comenzó a aflojar y ha dicho que vas a hacer la transición en los próximos días. Antes claro. que acabe el año, don Trump entrega, sí. y coge para su casa. Pero mira, algo bueno, y ya mencionamos al principio del programa, una hispana que estará como en el gabinete de la primera dama, la doctora... Jefa del gabinete. Eh, jefa del gabinete de la primera dama, la doctora Biden. Pero, oye, esta noticia, atención, ¿eh? no crean que porque sea un hispano se la va a poner fácil. Eh, me refiero a Alejandro Mallorca, un cubano americano Quien ahora va a ser el secretario de seguridad de Estados Unidos Para que usted entienda, tiene que ver con todo lo que es el tema de migración Ahí vemos parte del gabinete eh, Mallorca es, Alejandro Mallorca es este calvito que ustedes ven aquí rubio eh, Será el nuevo secretario de Homeland and Security Homeland Security, muchos eh, latinos que residen en Estados Unidos saben que tiene que ver con el tema de migración. Pero oigan bien, ¿quién es Alejandro Mallorca? Es el próximo secretario de Seguridad Nacional, el creador de DACA. Ahí lo vemos junto al presidente wow. electo John Biden. O sea, que es una muy buena y positiva noticia. Ustedes saben que los eh, demócratas siempre han sido afines con los temas migratorios. De hecho, en el gobierno de Barack Obama eh, Mallorca, Alejandro Mallorca, fue su secretario de, de, de, de seguridad nacional, de Homeland Security, como se le conoce también, que tiene que ver con todo lo que es el tema de la seguridad nacional, de inmigración y todo eso. O sea, que es un, un punto importantísimo para los latinos y que nos están viendo ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Con esto no quiere decir, porque déjame a, a apuntarte algo, recientemente la administración Trump, que sabemos que ha sido eh, la comunidad latina y los inmigrantes y el, y el, y el programa DACA, esos estudiantes eh, que estudian bajo esta, este amparo eh, de la ley que fue cuando Barack Obama, y ahí tenemos el creador eh, en ese entonces, su secretario, Alejandro Mayorca. Donald Trump ha puesto más difícil el examen de ciudadanía, es más largo, antes era más sencillo, algunas preguntas de historia, de política, etcétera Además de eso, el costo para tú someter una petición de cambio de estatus de residente legal a ciudadano norteamericano, de 600 dólares pasó a mil dólares. La administración Trump en estos últimos días ha puesto la cosa más difícil para los latinos y parece que él quiere dejarla así. Entonces va a haber que esperar, por lo menos, que pase esta situación del COVID, eh, el tema de la transición, para ver ahora cómo Alejandro Mallorca quien será el nuevo secretario de Estado de Seguridad de Estados Unidos, pues comienza a evaluar estos procesos migratorios que afectan tanto a la comunidad latina. Pero nada, esto todo vamos a darle seguimiento a ver cómo se desarrolla este gobierno que está ya un poquito más suave con el tema de la transición con Donald Trump, que no estaba en eso. No estaba en eso, pero... Pasó fue que el plan el no salió. No, es que eso era, no es que ningún plan, el plan de hacer... Ni siquiera ni siquiera llegó a la Suprema Corte de Justicia. No, porque en Pensilvania y la misma gente de él, oye papá, tú estás loco, deja eso, sal por la puerta grande.